impactante las imágenes que acabamos de ver de este video introductorio que nos presenta lo que será estas dos noches de estudio que vamos a tener eh, hoy jueves y mañana Mañana viernes en este mismo horario relacionado con esta impactante profecía que está allí contenida o, el, o basada en el libro de Eventos de los Últimos Días en el capítulo 2 y la página 25, una profecía que por años he venido eh, estudiando, analizando, y realmente es impresionante lo que está allí. Eh, 21 horas con 6 minutos, eh, saludo a todas las quienes me acompañan en este momento eh, a través de esta transmisión en vivo eh, bienvenidos para todos, bendiciones a cada uno de ustedes allí donde estén a través de sus móviles eh, sus eh, te televisores o bien allí sus computadores también eh, grandes bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora y así como también quienes nos están saludando a través del chat en vivo allí alcanzo a percibir cierto Alfredo Enrique Mondaca desde Chillán, saludos Alfredo, el Señor te bendiga, tanto tiempo ahí sin haber sabido de ti, el Señor te bendiga junto a tu familia, también Alicia Silva desde Santiago, bendiciones también para ti mi querida hermana, Ruth Cortés, buenas noches, queridos hermanos, eh, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, así como también para usted, mi hermana, grandes bendiciones, Luis Rojas, un gran abrazo y bendiciones, Ernesto Miranda, buenas noches, que el tema de hoy sea una bendición para nuestras vidas. Ese es el deseo de cada uno, para cada uno de nosotros, ¿cierto? Que la palabra de Dios eh, pueda llegar a nuestros corazones a través de un tema tan impresionante como el que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, es un tema que está dividido en dos y está allí titulado. ...tal como se había anunciado... Eh, ...Bolas de Fuego... ...una impactante profecía... ...que muy pronto se va a cumplir... ...es más, vamos a dar una... Eh, ...vamos a responder incluso... ...a la interrogante... ...¿cuándo se va a cumplir?... ...si esto corresponde al fin del tiempo de gracia... Eh, ...o en el periodo de la línea escatológica... ...del tiempo final... ...o bien antes... ...o en nuestros días... Eh, ...al ser un tema vital... ...importante... Un tema también delicado porque, eh, como ustedes podrán ver, no es nada halagüeño lo que eh, nos presenta esta profecía. Y por lo mismo quisiera ya dar inicio al tema, entrando ya en materia, sin antes hacer una oración con cada uno de ustedes allí donde se encuentran, en sus hogares, eh, donde están allí con sus dispositivos. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor que estás en los cielos, gracias por este día Te pedimos tu bendición en nuestro medio Que tú nos acompañes, nos guíes, nos dé sabiduría Para comprender la palabra que está escrita Especialmente la profecía para nuestros días Quédate en nuestro medio, bendice a nuestras familias, hogares A quienes representamos Y lo pedimos por Jesús, amén Muy bien eh, eh, tal como lo había mencionado es una profecía realmente impactante, impresionante lo que va a acontecer eh, en la tierra dentro de muy poco y me atrevo a decir sin temor a equivocarme que podría ser el siguiente evento eh, después o durante incluso lo de esta crisis que tenemos que, eh, esta crisis biológica eh, relacionada con esta pandemia por lo tanto es de vital importancia para cada uno de ustedes que se queden hasta el final y escuchen esta impresionante profecía para nuestros días impactantes eh, bolas de fuego que van a caer en nuestros días eh, sin embargo surge una interrogante de por qué eh, es, es Dios quien está detrás de esto eh, ¿Es el enemigo de la alma el que provoca este evento? Eh, ¿Quién está detrás de todo esto? Para poder dar eh, una respuesta satisfactoria a aquello o incluso por qué Dios también puede permitir un evento como este, impactante eh, eh, debemos de conocer primeramente eh, lo que es o qué es el carácter de Dios. Si bien es cierto para quienes eh, son creyentes durante mucho tiempo, o incluso aquellos que están en los caminos del Señor iniciándose, eh, Dios tiene un carácter. Y precisamente ese carácter está revelado en las, eh, en las Sagradas Escrituras. Si yo llego a comprender el carácter de Dios, de por qué Dios actúa así, o por qué permite tales cosas, o si estos juicios provienen directamente de Él, entonces podré comprender el propósito que hay detrás de este evento. Eh, el, esta profecía en sí eh, propiamente tal eh, ¿cuándo va a ocurrir eh, las consecuencias que va a traer para la tierra precisamente lo vamos a analizar en el día de mañana eh, pero ahora es de vital importancia no solamente para el tema de mañana sino que para todo lo que ha de acontecer en la tierra de aquí hasta que Cristo venga incluso hasta la consumación de los siglos ya después del milenio con el juicio final sobre el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no creyeron en el Señor poder comprender el carácter de Dios al analizarlo de esa manera entonces puedo entender los procederes y proceder de la máxima autoridad del universo eh, vamos a analizar esto y realmente es impresionante lo que las sagradas escrituras así como también eh, la inspiración el espíritu y profecía nos señala en cuanto al carácter de dios eh, Allí la palabra de Dios eh, nos revela precisamente la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y en esto hay que ser claro, porque no es que Dios eh, no es que Dios tenga amor, no es una especie de recipiente que está lleno de amor, sino que la naturaleza de Dios, eh, eh, cómo poder explicar algo que para nosotros la mente finita eh, no puede captar, conocer todo lo que es Dios. Eh, el apóstol Pablo nos dice que ni siquiera hemos conocido ni la profecía, profundidad Ni la anchura, nada el eh, Job nos señala que con, de él conozco solamente El borde de sus caminos Por lo tanto Debemos de aceptar lo que la palabra de Dios nos dice Dios es amor Allí ustedes pueden encontrarlo en la carta Juan, ¿cierto? Resumiendo todo lo que le he presentado acá, eh, Juan nos señala de que finalmente Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Eso no tiene que quedar en dudas en ningún momento para cuando estudiemos el tema de mañana. Dios es amor. Eh, fíjense que en el libro de Éxodo, allí en el Antiguo Testamento eh, En el capítulo 34, ahí en el verso 6 Dice, y, y, y pasando Jehová por delante de él En este caso cierto de Moisés Proclamó a Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad la misma palabra de Dios nos presenta, eh, nos describe, ¿cierto?, cómo es el actuar de Dios. Dice allí la definición que el Señor es fuerte, es misericordioso y es piadoso. Pero la siguiente declaración es tardo para la ira. Él nunca va a andar detrás de sus hijos para que a la primera caída que ellos tengan esté encima de, de ellos para eh, castigarlos, fulminarlos o como un padre eh, severo, eh, duro. No es así. Dice, es tardo para la ira. Pero la misma expresión, tardo para la ira, nos revela de que sí es un Dios que tiene que manifestarse en sus juicios bien es grande misericordia y verdad misericordioso es piadoso tardo para la ira hay un libro bien bien hermoso que se llama el camino a Cristo eh, ahí en el capítulo 1, eh, la manifestación del amor de Dios o Dios es amor creo que es el título eh, Dios está revelado en todos los aspectos de la naturaleza en cada li, en cada en cada tallo de hierba en cada árbol en cada animal en cada en cada ave cierto allí que emite sus cantos su sonido está ha revelado que Dios es amor allí en el capítulo 1 del camino a Cristo por lo tanto no debemos de tener ninguna duda relacionado con lo que es la, la, la, el, el carácter de Dios por otro lado Dios eh, también eh, tiene un gobierno es un gobierno cósmico y es un gobierno celestial. ¿Qué significa que sea un gobierno cósmico el de Dios y un gobierno celestial? Eh, el, el Señor, eh, su trono está establecido en los cielos y los habitantes del cielo son sus súbditos los ángeles en este caso pero también dios es un dios creador y el cosmos el universo infinito que en algún otro momento podemos hablar de, de aquella creación infinita que es el universo eh, contiene alberga cientos millones eh, de mundos habitados con vida inteligente con seres habitables eh, habitando allí en un en, en mundos que no han caído por lo tanto Dios eh, extiende su gobierno todo el universo todo el, el, el, el cielo mismo es, eh, son súbditos de él por lo tanto eso implica que Dios es un gobernante moral y esto es de vital importancia Dios es un gobernante moral él es el que define la ética, la moral, la conducta a seguir. Él define lo que es bueno y lo que es malo. Pero jamás Dios le dio la facultad al ser humano para poder eh, definir el bien y el mal. El ser humano no tiene la facultad de definir estos es buenos y estos es malos, sino que al contrario, Dios es el que define el bien y el mal. Y así como también es un padre amante, es el legislador, y ha ejecutado también sus leyes. Y la ley eh, eh, que no tiene una penalidad, no tiene fuerza. En otras palabras, el fundamento del trono de Dios precisamente es la justicia, la misericordia expresada en esa ley, Conocida como los diez mandamientos, esa ley de amor también se le conoce, el pacto sempiterno, de modo que eh, Dios eh, expresa el, eh, su voluntad, eh, el, su moral a través de estos principios que están allí estipulados en su ley. La Biblia nos presenta que Dios es justo y también es misericordioso a la vez, es eh, decir, justicia y misericordia. Cuando yo, yo me refiero al, al carácter de Dios, cuando hablo o escucho hablar de que Dios es amor, eh, ese amor que la Biblia presenta se compone de justicia y de misericordia no se puede concebir un amor solamente inclinado hacia la misericordia o no se puede concebir un amor lleno de justicia y sin misericordia y este plan maestro que es el plan de la redención esta historia de la redención eh, presenta esa armonía eh, perfecta entre lo que es la justicia y la misericordia manifestado en la cruz del calvario la cruz del calvario eh, allí en ese evento solemne, cósmico incluso que fue la tierra misma allí en el monte calvario el escenario para los habitantes de los otros mundos los ángeles y, y nosotros mismos en la tierra eh, presenta la justicia de Dios es decir, Cristo mismo pagó el precio de la transgresión de Adán y Eva allí en el huerto del Edén y el precio que Adán y Eva debían pagar era precisamente la muerte muerte eterna, nunca más salir de la tumba sin embargo el sustituto fue eh, el Hijo de Dios y la justicia, el, el castigo del pecado cayó sobre eh, Jesús mismo allí Dios manifestó su justicia y la misericordia estuvo manifestada en que le da la oportunidad al hombre para poder eh, tener una segunda oportunidad precisamente para salvarse, para poder redimirlo justicia y misericordia fueron presentadas ante todo el universo como parte del carácter de, precisamente de Dios eh, pronto eh, dice la inspiración que cesará su obra en el santuario celestial Y entonces descenderán del trono de la gracia y la misericordia Y la justicia tomará su lugar El apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos presenta que en este momento está, se encuentra el trono de la gracia Vivimos en el trono de la gracia Es decir, hay una oportunidad de salvación para todo ser humano en la tierra no importa eh, las condiciones morales en las cuales esa persona se encuentre, mientras Cristo permanezca en el lugar santísimo, allí del, del santuario celestial, eh, va a existir una oportunidad. Para todo ser humano aquí en la tierra, yo no puedo determinar como ser humano caído quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. Dios no nos ha dado esa facultad de juzgar a los demás, si sí lo hace la máxima autoridad del universo, y en este caso, Cristo, como sumo sacerdote, tiene esa facultad de interceder por aquellos a quienes él ha representado en el cielo allí ante Dios y a quienes le le han aceptado en sus vidas. Sin embargo, esa, esa oportunidad no va a ser de por vida. Eh, pronto va a cesar la gracia, la misericordia, la, eh, esa gracia revelada extraordinariamente en, en aquella parábola del Hijo pródigo, donde el Padre sale a buscar al Hijo, ya no va a servir de nada. Pronto la gracia va a terminar y va a ocupar su lugar la justicia, y esa justicia realmente será la misma que cayó sobre Cristo en el monte Calvario, para todos aquellos que no han hecho de Jesús su Salvador, por lo tanto es de vital importancia que nosotros podamos comprender aquello, Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un dios de justicia eh, estricta y también imparcial. ¿Dónde podríamos encontrar ejemplos como eso? El diluvio. Eh, así como también lo encontramos en, en lo que fue Sodoma y Gomorra. Y otros eventos que también en las escrituras se presentan, no, solo como, no solamente como juicios eh, locales, geográficos, eh, de ciudades o del mundo antiguo, como lo fue el diluvio, sino también manifestado en individuos, eh, eh, eh, eh, gente allí, ciertos casos personales, individuales, que también Dios manifestó su justicia, en vista de que por tanto tiempo eh, rogó en su misericordia y Dios tiene plazos también. Eh, otra característica del carácter de Dios, Dios es un Dios de verdad, eh, la justicia y la misericordia son atributos eh, de su trono. Es un Dios de amor, de bondad, de tierna compasión. Así está representado, ¿cierto?, a través de nuestro Salvador. Eh, pero esta característica de ser paciente, la longanimidad de Dios, eh, es parte de su característica, es parte de su atributo, de su carácter Es un amor expresado en justicia, misericordia y la paciencia de Dios Esto se, se ha revelado a través de la historia Cómo Dios ha tenido eh, paciencia con el ser humano Sin embargo, las oportunidades no siempre son eternas Y la paciencia de Dios eh, tiene un límite nuestro Dios es un Dios de misericordia, trata a los eh, transgresores de su ley con longanimidad y, y una tierna compasión también. Sin embargo el Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres, tanto los hombres, las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvar de la ira divina, pero llegará el momento en que ya no se oirán más las súplicas de demanda de misericordia interesante cita, ahí en, es una matutina, ojalá ustedes la puedan tener, es Maranata si no me equivoco del año 75, año 76, es una recopilación de, de citas del espíritu de profecía relacionados con el tiempo del fin, eh, Dios soporta durante mucho tiempo al ser humano las ciudades, le da tiempo, tiempo expresa su misericordia hacia ellos pero no siempre va a quedar presente eh, sin embargo en, en las alturas del tiempo que nosotros ahora nos, nos, nos encontramos viviendo nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy el mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios, hoy en día todo es relativo, se presenta el relativismo eh, valórico y de esa manera es como que cada quien hace lo que quiere, eres libre de hacer lo que quieres, eres libre, puedes hacer lo que tú desees en la vida defines tu propia verdad? Ese es el concepto. Eso se llama eh, relativismo valórico. Pero la verdad nos dice que es absoluta, es objetiva, ya está definida por Dios. Por lo tanto, el hombre tiende a despreciar las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en las transgresiones.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 será el límite máximo de la paciencia divina? En este momento, eh, aún Dios, eh, o, o mejor dicho, no se ha colmado la paciencia divina Aún la copa, podríamos decir, eh, es aguantable en la mano de Dios ¿Pero cuál será el límite máximo de esa paciencia? Dice la inspiración que hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden demorarse, hay un límite. Mientras que la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir con sus pecados. Cuando se llegue a ese límite... Se retirará el ofrecimiento de la gracia y comienza entonces la ejecución del juicio Dios tiene paciencia, tiene misericordia Sin embargo, Él retira la, la gracia, retira su misericordia Porque se colmó la paciencia y comienzan los juicios de Dios eh, ¿Cuál será el evento aquí en la tierra que va a colmar la paciencia de Dios Y va a desencadenar los eventos finales? Dice la inspiración que la sustitución de la ley de Dios por las leyes humanas, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana, en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Y cuando esta sustitución sea universal, Dios se va a revelar. Es más, cuando la ley dominical sea, de paso, vamos ya luego a estudiar también de ese evento, cuando la ley dominical se dicte en los Estados Unidos, que allí es donde va a comenzar eh, a desencadenarse todos los eventos y de allí a escala mundial, cuando esa ley sea dictada primero en Estados Unidos, sin embargo, eh, Dios hasta por allí puede seguir tolerando, pero cuando la sustitución sea a escala mundial, y se decrete ley dominical a escala mundial, entonces se habrá colmado la paciencia de Dios y el hombre habrá rebalsado eh, la copa divina en esa escala cierto valórica que Dios tiene de lo que Dios puede aguantar como, eh, como allí como gobernador moral. Dice la inspiración que cuando aquello acontezca eh, ley dominical a escala mundial, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Increíble. Castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades y la tierra no cubrirá más la sangre ni ocultará más a sus muertos. Eso en joya de los testimonios, servicio cristiano también páginas 64 y 65 interesante lo que allí la cita señala eh, va a sacudir poderosamente la tierra significa eso que cuando se dicte ley dominical a escala mundial eh, se va a producir el primer terremoto a escala global el último es en la séptima plaga pero aquí dice que cuando se dicte ley dominical a escala mundial Dios se va a levantar en su majestad y va a sacudir poderosamente la tierra bueno ese será el evento que va a colmar la paciencia de Dios ahora por otro lado si, si tenemos que en este momento hablar sobre la justicia de Dios ya se están manifestando en este momento eh, los juicios de Dios sobre la tierra ya hay eventos destructivos en diferente orden de cosas en diferentes aspectos hay, hay terremotos hay incendios inapagables como los que en este momento están ocurriendo en Estados Unidos eh, hay, hay crisis a escala global eh, tenemos una pandemia en este momento hay una, hay una catástrofe de carácter biológica por lo tanto los juicios de Dios ya están en la tierra hay una cita del espíritu de profecía que señala que ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de dios eh, hay que aclarar acá que los juicios y especialmente cuando eh, el enjuay se refiere a las plagas que ya están cayendo no son las plagas de eh, una vez terminado el tiempo de gracia refiriéndose a las siete postreras plagas no se refiere a juicios cierto que en este momento están eh, ocurriendo sobre la tierra eh, esta no es una hora para hacer movimientos equivocados. Agradezca cada uno a Dios que todavía tenemos una oportunidad para formar caracteres para la vida futura todavía tenemos aquella oportunidad que Dios nos ha presentado los juicios de Dios eh, están presagiando en estos momentos eventos de mayor gravedad sobre la tierra en otras palabras, por cada evento que estamos eh, viviendo haciendo testigos de ello a su vez anuncian acontecimientos de mayor gravedad no son eventos tanto en sí mismo sino que son señales y acontecimientos que eh, anuncian son eh, portentosos presagios que anuncian acontecimientos de la mayor gravedad ya están cayendo juicios y plagas esto es lo que yo les mencionaba hace un momento atrás sobre los que menosprecian la gracia de Dios las calamidades en tierra y mar la inestabilidad social amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad eh, um, servicio cristiano condiciones mundiales que hace frente allí el cristiano las consecuencias que vamos a ver sobre la tierra relacionado con este tipo de acontecimiento eh, finalmente la calamidad va a caer sobre hombres y animales Va a haber escasez de alimento eh, La gente va a caer en crisis emocional eh, Angustia, depresión eh, Realmente las condiciones que se van a dar sobre la tierra Serán bien difíciles eh, Hay que diferenciar también entre los juicios de Dios antes que termine el tiempo de gracia y qué clase de juicios van a venir eh, después que termine el tiempo de gracia mientras Cristo esté en el santuario todos los acontecimientos que en estos momentos están ocurriendo sobre la tierra están entretejidos con la misericordia de Dios con la gracia divina son eventos que lo podemos ver hoy en día ahora mismo, por ejemplo, con esta pandemia esta crisis biológica a escala mundial eh, aunque, haya, a, aunque hayan ha habido miles de muertos eh, ciudades en cuarentena en, en, o, país, o países en cuarentena o estemos viviendo en algunas partes del mundo el, el rebrote, como sea aún, aún hay gente con trabajo a pesar de los despidos de otros también. Aún hay eh, posibilidades de ir a un supermercado y abastecerse, comprar. El que vende puede vender, el que compra puede comprar, se puede salir. Eh, hay agua, hay, hay, hay energía eléctrica, hay comunicaciones. Y sin embargo hay un virus que está matando a miles. Son juicios con misericordia la posibilidad de poder alcanzar la redención. Los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia y la sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa pero en el juicio final la ira de Dios se va a derramar sin mezcla de misericordia esto es una cita eh, impresionante la que podemos eh, leer ahora ¿por qué sucede esto? Hemos, hemos visto, hemos sido testigos de eventos eh, en, en todo orden de cosas Eventos catastróficos eh, el, el ser humano clama ¿Por qué? Eh, a veces hay clamores que se elevan al cielo ¿Por qué Señor? Eh, sin embargo, todo esto tiene una respuesta ¿Cuáles son los motivos, las causas de los juicios de Dios sobre la tierra? No nos olvidemos que Dios es amor Justicia, misericordia, paciencia Da oportunidades eh, A veces su paciencia No es paciencia de horas Es paciencia de años Incluso a veces de siglos También pasaron ante mí escenas Que pronto tendrán lugar en Chicago Y en otras grandes ciudades Hablando de Estados Unidos A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos, dice allí en evento de los Últimos Días. Y esto es en vista de que la maldad cierto del hombre va en aumento. Y por lo mismo, por esa misma maldad, ¿cuáles son los lugares de la tierra que serán visitados por los juicios de Dios? ¿Qué tipo de lugares? Dice la misma inspiración que el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras. Dios no va a destruir países enteros. Dice la inspiración que eh, castigará a ciudades y lugares. Impresionante esto. Va a visitarlas, eh, va a visitar a ciudades y lugares. ¿Y qué ha pasado en, esos, en esas ciudades o bien en esos lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos? Es decir, la obra de maldad, la inmoralidad, defensores de la inmoralidad y en contra de la palabra de Dios, de los grandes principios, esos son los lugares que Dios va a visitar, que están sometidos a la escala de valores de Dios y no la de los hombres. Y eso está llegando prácticamente ya a su límite. ¿Y cuáles son los tipos de juicios que finalmente van a caer sobre la tierra? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver eh, huracanes, terremotos, incendios inapagables, eventos extraños en la naturaleza como los que ya vimos el, el, el, la semana pasada que ya se están manifestando en nuestro medio, eh, habrá epidemias, ya lo estamos viviendo, eh, vientos destructivos, calor, plaga de insectos en este que eh, plaga de langostas. No hace mucho hoy en la, en la noticia del mediodía allí, cercano a la una y media más o menos, eh, los canales de televisión estaban ya reportando de que la plaga de langostas prácticamente está en Chile, en el sur devastaciones por todas partes eh, estos juicios también este tipo de eventos no solamente los vamos a ver más seguidos uno detrás del otro, vamos a salir de uno y a los dos días o al día siguiente vamos a tener otro evento en la Tierra, pero la característica como eventos del fin eh, van a ir aumentando, aumentando en intensidad, es decir, se van a tornar más destructivos en la medida que pase el tiempo. Ya hay un registro bíblico histórico, ¿cierto?, de lo que Dios en el pasado ha hecho referente a la maldad del hombre. Eh, ustedes pueden verlo allí en el, en, el, en el gran diluvio universal de cómo Dios tuvo que eh, actuar, eh, tuvo que interponerse. Y como gobernante moral no podía permitir ese tipo de, de accionar del ser humano, de hombres y mujeres. Sodom y Gomorra es otro ejemplo también. Ahora, ¿cómo funcionan los juicios de Dios? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay juicios, que eventos destructivos que vienen directamente de Dios. Como por ejemplo el diluvio. El diluvio no es un evento eh, eh, de ese tipo, de a, de a nivel de un cataclismo provocado por Satanás. Fue Dios quien trajo el diluvio sobre la tierra. Sin embargo, detrás de eso, Satanás estuvo hostigando a los hombres, llevándolos a la, a la inmoralidad, a la depravación, y de esa manera rebelarse contra Dios. Finalmente, el gran hostigador es el diablo. Pero Dios tiene que manifestarse desde el cielo, y tiene que ponerle orden, tiene que poner fin a la inmoralidad moralidad y la maldad del ser humano pero hay otro tipo de juicios destructivos donde Dios no envía directamente el evento sino que finalmente él termina por retirarse de ese lugar eh, o, o de aquel inmueble, aquel lugar, aquella ciudad y finalmente eh, el diablo y sus ángeles toman su lugar Ustedes pueden leerlo allí en eventos de los últimos días, el capítulo 2, eh, cuando Satanás eh, destruyó aquella gran represa el 31 de mayo eh, en, en Northville, eh, si no me equivoco, allí en Estados Unidos, en, esa, en 1868, si no me equivoco también, eh, dice allí la sierra del Señor que Dios no impidió, no lo impidió, lo permitió. Y de esa manera también se transformó en una especie de juicio para ese lugar. Cuando el hombre se aparta de Dios, eh, no quiere saber nada de él, eh, finalmente se retira. Dios no obliga, pero allí está la misericordia extendida durante tanto tiempo y finalmente el hombre la desprecia. Por eso dice el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Cómo poder explicar este tipo de acontecimientos Que están ocurriendo sobre la Tierra? Los hombres de ciencia la, Los grandes pensadores, filósofos eh, Políticos, periodistas ¿cómo, ¿Cómo interpretan ellos los acontecimientos Que están ocurriendo sobre la Tierra? El espíritu refrenador de Dios Se está retirando del mundo eh, hay tormentas, incendios, desastres por tierra y mar se sigue en rápida sucesión la ciencia procura explicar todo esto y menudean de en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera ¿notan? Que son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera, si hay un enorme huracán entonces es atribuido a que se dieron todas las condiciones meteorológicas para que se produjera ese evento y explicado desde su origen pero eh, las causas son atribuidas eh, a, a cualquier origen menos al verdadero Y los hombres no pueden discernir a los ángeles eh, del Señor Que como centinelas refrenan los cuatro vientos Para que no soplen hasta que estén enseñados los siervos de nuestro Dios es eh, interesante lo que aquí también está aquí expresado Se los quise escri traer escrito allí para que ustedes mismos lo puedan leer también eh, Cuando están en dificultad, los filósofos, los hombres de ciencia Procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios Ventilan su filosofía acerca de los cielos, de la tierra Explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos, hambre incluso Por su supuesta ciencia supuestas leyes, estudios eruditos eh, estudios de doctorado en fin, incluso y las cuestiones relevantes a la creación y la providencia procuran resolverla diciendo simplemente es la ley de la naturaleza ya con esa explicación entonces me quedo conforme y los eventos que, eran, que tenían una naturaleza apocalíptica como portentosos presagios que anunciaban eventos de mayor gravedad son interpretados en un plano científico que tiende a tranquilizar al ser humano. Frente a esto Dios adv quiere advertirle al ser humano quiere poner en alerta a sus hijos quiere poner en alerta a todos los moradores de la tierra pero antes que llegue ese día el, el gran día final donde ya no va a haber gracia ni misericordia y cada caso será decidido para la eternidad Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder miren, interesante esto Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder es allí el motivo de Daniel Apocalipsis, la profecía apocalíptica, que, que Dios nos haga saber de antemano lo que va a acontecer es una muestra de un gran amor hacia sus hijos, incluso eh, hacia la humanidad también porque la Biblia está al alcance de todo ser humano algunos eh, creyeron el aviso y obedecieron la palabra de Dios y estos escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos Dios nos advierte, si nos advierte porque Él quiere prevenirnos porque eso va a acontecer Él es un gobernante moral la, la, la, eh, Él determina la conducta ética y moral del ser humano por lo tanto el hombre tiene que acatar ese tipo de comportamiento, esa conducta eh, internalizada, pero cuando se pone fuera de ese alcance divino, entonces Dios tiene que manifestarse. Se acuerdan allí los habitantes de Jerusalén? Eh, el Señor les dijo: cuando vieris a Jerusalén eh, rodeada de ejército, sabed que, que llegó cierto el final de esa ciudad. Ningún cristiano pereció, ninguno, porque vieron las señales. ¿Y qué pasa hoy en día? nos estamos acercando al fin de los tiempos pronto vamos a ser testigos de eventos impresionantes sobre la tierra pero muchos no quieren saber de esto porque te da miedo, porque te asusta, te estresa eh, y como te estresó entonces caes en angustia el que estés estresado o que caigas en angustia o no lo estés o lo estés, no va a determinar que el evento no vaya a suceder. Al contrario, va a suceder igual porque son profecías apocalípticas. Lo que Dios quiere es que ahora te fortalezcas. No fortalezcamos en él para que así de esa manera eh, poder eh, comprender y entender que lo que viene es significativo sobre los moradores de la tierra. Eh, los que esperan, velando la venida del Señor, no deben estar ociosos. La expectación de la venida de Cristo ha de hacer temer a los hombres del juicio de Dios sobre la transgresión, ha de hacerlo arrepentirse de haber pecado, de haber quebrantado los mandamientos divinos. Eh, guardaremos a que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría si el Señor me da una profecía de algo que va a acontecer en el futuro y espero para que se cumpla para poder recién hablar de ella? No tiene sentido. ¿Saben lo que tiene más sentido? Que, coge, que me compre un diario y en el mismo diario... Lea el evento que ya ocurrió Porque si espero que la profecía se cumpla Entonces qué mérito tiene que me den Un libro profético revelado Como Daniel y Apocalipsis ¿Cuál es el mérito entonces? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios Caigan sobre el pecador Para decirle cómo evitarlos? Creo que será tarde para eso ¿Dónde está nuestra fe entonces en la Palabra de Dios En relación a lo que va a acontecer? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas Para creer en lo que Él nos ha dicho? Es decir, actuar igual que Tomás Ver para creer En claros y distintos rayos Dios nos ha llegado a la luz Enseñándonos que el gran día está cercano a las puertas Leamos y comprendamos antes antes que sea demasiado tarde, leamos, comprendamos, antes que sea demasiado tarde, es nuestra salvación. Se trata de nuestro destino eterno, de, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, eh, de la familia, de hermanos de iglesia. Es el destino eterno, leamos y entendamos antes que las cosas lleguen a suceder. Y muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sion para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. Los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. ¿Y saben por qué? Porque no hay que asustar, no hay que estresar a la gente. Hay que protegerlas. No hay que revolotear las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios me dice otra cosa. A veces uno tiende a confundirse. Bueno, aquí dice una cosa, los hombres dicen otra cosa. ¿Cuál es la intención entonces? ¿Cuál es el propósito? La salvación. Por eso Jesús dijo, velad, estar atento a las cosas que van a acontecer sobre la tierra. ¿Y cuál es el propósito de Dios al enviar los juicios sobre la tierra? o permitir que sucedan ciertas cosas ¿cuál es el propósito? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es la intención que está detrás de Dios? Eh, mientras oigo, dice la sierva del Señor eh, noticias de las terribles calamidades que de semana en semana están ocurriendo me pregunto, ¿qué significan estas cosas? los desastres más espantosos se están produciendo en uno tras otro, en diferentes partes y en todas ellas se puede leer el propósito de Dios dice claramente que son algunos uno de los medios por los cuales él procura despertar en hombres y mujeres y hacerles sentir su peligro. Que nos tengan que despertar a través de enormes eventos en la naturaleza, eso me remuestra y me revela que mi sueño, mi adormecimiento en cuanto a los tiempos que estamos viviendo es profundo. Y Dios tiene que remecernos, tiene que despertarnos, porque va a acontecer este evento dentro de muy poco. Y, y, y también me, me puedo estar refiriendo con esto precisamente al evento que vamos a estudiar mañana. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de desgracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. Qué interesante, el tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia ¿Para quién es? Para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad Es decir, a través de esos juicios divinos, destructivos, severos El hombre recién puede sentarse a reflexionar De lo contrario, su vida seguiría de la misma manera Y el reloj del juicio, el reloj del tiempo de gracia Llega a la medianoche y así de esa manera se pierden, pero Dios quiere salvarnos, despertarnos. Los que prefieren quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos a fin de que si posible fuere, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. En otras palabras, nos hace reflexionar. Los juicios de Dios después del fin del tiempo de gracia, lamentablemente, van a ser eh, sin misericordia. El Señor eh, va a actuar de una manera eh, diferente, ya no va a haber mediador, intercesor, de modo que eh, cada uno va a tener que hacer frente a los eventos sin misericordia y provenientes de Dios. Eh, finalmente los impíos serán enjuiciados así que igual, De la misma manera que el diablo y sus ángeles eh, Sin embargo Dios va a proteger Dios va a cuidar de su pueblo sin embargo, Dios nos va a proteger y nos va a cuidar en la medida que habitemos al abrigo del Altísimo, en la medida que me ponga cierto allí a la sombra del Omnipotente. Eh, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a librar de los peligros, eh, sin embargo dice allí, el mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar pasar sanos y salvos por entre pestilencias fíjense, sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos, el que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley, es un seguro pabellón para su pueblo y de la misma manera que cuidó de Elías, le llevó alimento así también Dios va a proveer a su pueblo, a sus hijos a todos aquellos que hicieron de Jesús su Salvador personal, su Señor y Salvador les proveerá en el camino, en las circunstancias más desalentadoras incluso prohibitivas mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades conflicto de los siglos, capítulo 40 página 681 y aquí es la preparación que cada uno de nosotros eh, tiene que hacer para los días eh, finales. Finalmente eh, podemos ver que el carácter de Dios eh, es amor. Sin embargo ese amor está expresado a través de la justicia, misericordia y Dios tiene un propósito, un propósito eh, redentor al permitir que ocurran cierto tipo de eventos sobre la tierra es el medio, es el método de Dios para poder despertar en hombres y mujeres el sentido un sentido del peligro que corren eh, mañana, eh, y he querido hacer esta introducción porque considero que el, eh, la profecía que mañana vamos a estudiar y con ello vamos a terminar este pequeño ciclo de jueves y viernes eh, es significativa, es impactante. A mi juicio, creo que, en, en mi manera de verlo, eh, es una profecía, es un evento que eh, va a gatillar prácticamente los eventos finales en cuanto a lo que tiene que ver con el actuar de la naturaleza. Eh, Seguido de una, eh, un nuevo orden mundial, una ley dominical, eh, donde se va a acusar al pueblo de Dios de ser causante de ese tipo de desastres, de esa magnitud. Eh, lo que vamos a estudiar mañana, eh, me atrevo a decir, posiblemente sea el siguiente evento después de esta pandemia. Así es. Las evidencias están allí escritas. Eh, eh, las hemos recogido, las hemos interpretado para que de esa manera eh, podamos conocer incluso la línea de tiempo en la cual se va a cumplir. Eh, ¿Qué son estas bolas de fuego? Eh, ¿Son meteoritos? Eh, ¿Es otro tipo de evento que no tiene que ver con meteoritos? Eh, Todo está allí revelado. Léanlo allí en el capítulo 2, página 25 de Eventos de los Últimos Días, incluso pueden ustedes leerlo en el capítulo 25, eh, perdón, el capítulo 21 del libro de Lucas, de los versículos 25 en adelante, donde el Señor ahí habla de eventos en la naturaleza. Por lo tanto les invito para el día de mañana puedan invitar a sus amigos, familiares, conocidos, vecinos eh, Compartiendo el link que mañana les voy a hacer llegar Para poder entender, comprender y ver en qué punto de la línea profética Esta impactante profecía se va a cumplir eh, Vamos a estar todos involucrados Todos vamos a estar involucrados en esta profecía Y es de vital importancia para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida que la conozcamos Porque llegó el tiempo en que esta profecía Se va a cumplir Y ya hay señales Ya hay señales presentes, actuales Que Dios nos está, nos está mostrando De que Él va a permitir Que ese evento pronto ocurra Sobre la tierra Por lo tanto eh, Y como digo Y ya terminando cierto Esta transmisión en vivo Y agradeciendo eh, sinceramente La compañía de cada uno de ustedes En esta oportunidad para que podamos estudiar esta profecía el día de mañana y he querido hacerlo con esta introducción del carácter de Dios porque eh, lo que vamos a estudiar mañana es realmente impactante y si es una prenda, es una demostración u otra prenda de la demo demostración del amor infinito de Dios hacia el ser humano para despertarlo de lo que va a acontecer Grandes bendiciones para cada uno de ustedes eh, eh, Quiero saludar allí A algunos que han estado en el chat Escribiendo eh, Ruth Cortés allí también nos presenta Emilia, Emilia Castillo allí desde Santiago Luis Rojas, Patricia Bello eh, Muy buen tema allí señala Catherine González, bendiciones hermano Silva Y agradeciendo a todos a quienes nos han acompañado En esta oportunidad eh, vamos a cerrar con una oración seguramente allí hay necesidades en cada hogar eh, quisiéramos que la perspectiva que tengamos de, de este tipo de eventos sea lo que Jesús nos está señalando cuando veáis que todas estas cosas estén por suceder, erguíos o estén sucediendo, erguíos y levantad la cabeza por lo tanto la redención está cerca mis queridos oyentes mis queridos amigos quienes nos escuchan a través de esta plataforma de comunicación que es Youtube y de esa manera eh, saber que el fin está cerca vamos a orar por cada hogar, por cada familia a quienes representamos en esta hora eh, allí en el living de tu casa eh, allí donde te encuentras eh, el Señor derrame su bendición donde se necesita y creo que la más grande bendición es poder entender comprender, darle lectura a los tiempos que estamos viviendo vamos a orar Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que tú nos has dado. Pedimos tu bendición en nuestro medio y que tú nos guardes de todo mal. Permítenos comprender en el día de mañana lo que va a acontecer. Que podamos compartir este mensaje y advertir a muchos, a mucha gente, para que de esa manera se prepare para lo que pronto va a acontecer sobre la tierra cuídanos durante las horas de esta noche eh, venís a nuestras familias a quienes representamos seres queridos en la distancia o bien cercanos que tú seas quien nos guardes de todo mal, gracias por este día y gracias por tu palabra, en nombre de Jesús, amén muy buenas noches para cada uno de ustedes es un grato gusto para mí el poder también estar con ustedes a través de esta forma de comunicación y nos encontramos mañana a las 21 horas para poder eh, dar término a esta impactante profecía que vamos a ver muy pronto cumplida sobre la tierra. Muy buenas noches.